Bienvenidos a este módulo sobre el análisis de la información financiera. En este módulo la, la intención fundamental eh, que nos encontramos es introducir al alumno los conceptos básicos sobre el análisis financiero. Eh, para ello lo que queremos es describir, eh, presentar una serie de métodos que permiten analizar el entorno de la empresa, el entorno con el cual está interactuando continuamente la empresa y posteriormente eh, otros métodos que permitan conocer la empresa de forma interna, la empresa aislada de su, de su entorno. Eh, de esta forma lo que pretendemos es discriminar a través de las distintas metodologías eh, cuál es la información que se va a ofrecer a los distintos usuarios de esta información financiera. Los usuarios de la información financiera no siempre serán los mismos. Habrá usuarios eh, más sofisticados como pueden ser un banco o usuarios menos sofisticados. Los usuarios pueden estar relacionados o vinculados mmm, a nivel contractual con la empresa, como por ejemplo un trabajador, un propietario, un accionista o un acreedor de la empresa, o pueden estar totalmente desvinculadas de la misma, por ejemplo, un analista financiero que lo único que tiene de vinculación con la empresa es que realiza una serie de valoraciones de carácter técnico para que sean utilizadas por otros inversores. Entonces, es muy importante determinar cuáles son las fuentes de información disponibles para estos tipos de, de usuarios, para, para satisfacer estas demandas de información que existen. Para ello lo que haremos será desarrollar distintas técnicas de análisis que permitan diagnosticar cuál es la situación real de la empresa de cara a la planificación interna, a la toma de decisiones interna de, de la empresa, a la gestión del riesgo que está corriendo la empresa en, en su proceso de toma de decisiones y ayudar a otros inversores o gente que, que pueda mostrar cierto interés por, por invertir o por desinvertir en, en la empresa. Eh, el mundo de la empresa y los mercados financieros están con, sometidos a una constante, constante evolución. Eh, hoy en día, eh, con la situación internacional que nos encontramos de crisis, eh, la, la velocidad a la que cambia la, el entorno en el que opera cualquier empresa eh, es mayor que ha sido nunca en la historia. La posibilidad de obtener información de cualquier lado del planeta, casi en tiempo real, hace que todos los mercados estén vinculados, todas las empresas estén vinculadas. Eh, por ejemplo, eh, un, un problema como, como la caída de Lehman Brothers eh, en, en cuestión de minutos eh, fue conocido en todo el planeta y fue conocido y puesto a disposición de, de todos los inversores del planeta que rápidamente mandaron sus distintas operaciones a los mercados financieros, provocando un colapso y, y una crisis que perdura hasta, hasta el día de hoy. Entonces, eh, lo fundamental es que dado que las empresas no pueden cambiar este entorno, esta situación global de comunicación, de información, de velocidad en el traspaso de información, la empresa lo que debe de hacer es adaptarse a esta nueva situación, a este nuevo entorno. De forma que esta adaptación lo que le permita será cumplir mejor su, su objetivo principal, que es eh, la supervivencia. La empresa tendrá como finalidad siempre el sobrevivir en el tiempo, el mantenerse en el tiempo, y esta adaptación no deja de tener cierto paralelismo con, con las teorías de, de la adaptación del, del ser humano, del evolucionismo. El, el ser que mejor se adapta al entorno es el que finalmente termina triunfando y sobreviviendo. El entorno de la empresa, según, según la velocidad a la que cambia, según su dinámica, se puede clasificar como un entorno estable, un entorno reactivo o un entorno inestable. El entorno, el entorno estable sería aquel que se puede hacer planificación tanto corto, medio y largo plazo. No existe una necesidad de improvisación porque existen pocas variables para conocer bien el mercado y, la y estas variables son bastante estáticas. No, no presentan una gran volatilidad, una gran una gran un gran cambio a lo largo del tiempo. Los entornos adaptativos ya empiezan a ser entornos más complejos, ya es más complicado eh, tener controladas las variables que pueden gobernar el, el entorno. Eh, un por ejemplo, un análisis macroeconómico ya, requeriría un mayor número de variables. Sería un análisis, por lo tanto, más complejo, los cambios son mayores, la volatilidad es mayor y, por lo tanto, la planificación que se puede llevar... Por parte de la empresa, una planificación estratégica, por ejemplo, tendría que ser con un menor plazo. Ya tendría que ser una planificación a corto o medio plazo. Las planificaciones a largo plazo ya seguramente darían problemas, presentarían unas grandes divergencias. Y finalmente nos encontraríamos con la dinámica. Un entorno dinámico es aquel que es muy complejo, es muy variable, continuamente está, está cambiando. Existe una gran volatilidad, un gran cambio en las variables que, que determinan este este entorno y por lo tanto eh, la planificación es muy complicada, es prácticamente imposible y prácticamente las empresas eh, tienen que ir tomando las decisiones eh, de forma improvisada. No es posible planificarlo porque el, las planificaciones que haces a lo mejor dentro de un mes no sirven para nada. Entonces es continuamente una toma de decisiones eh, de cara a una semana, un mes un trimestre y, y ni siquiera es garantizado que, que estas predicciones eh, no tengan una gran, una gran desviación. Eh, los distintos valores que, que determinen los cambios en el entorno se pueden, se pueden agrupar de, dependiendo de, de su origen, si el origen es interno a la empresa o si es externo a la empresa. L lo, aquellos que tienen un origen interno son aquellos en los cuales la toma de decisiones de la empresa... Eh, puede, eh, realizar una, puede, puede modificar estas variables. Por ejemplo, sería la productividad. Si la empresa decide mejorar la herramienta, mejorar la maquinaria, pues lógicamente se mejoraría la productividad. Eh, si, se, si se decide contratar más gente, pues eh, la política de, de recursos humanos, la mano de obra, pues lógicamente eh, permitiría aumentar eh, la productividad. Si se toman medidas en, en la reducción de costes en la, en la materia prima o en la energía, pues eh, el margen comercial se ampliaría. Eh, la forma de estructurar el trabajo. Imaginaros una empresa que tiene únicamente un turno de producción. pues Si la empresa decide implantar dos turnos de producción, la maquinaria estará funcionando. El doble de tiempo y la producción será mayor. Entonces, fijaros, eh, la toma de decisiones por parte de la directiva de la empresa, en todo este tipo de variables, tiene una repercusión para la propia empresa y para su entorno. Sin embargo, nos encontramos con otras variables que están totalmente ajenas a la toma de decisiones por parte de la directiva de la empresa, como puede ser la normativa. Eh, en la situación en, en, en España, por ejemplo, en las energías renovables... Muchas empresas se lanzaron al mercado de la energía renovable y un cambio en la normativa cambió totalmente la, la estructura de beneficios que tenían pensadas estas empresas. Por lo tanto, un cambio de normativa que lo decide un gobierno, ya sea regional, local o nacional, puede tener una implicación muy importante en, en la empresa. Puede definir perfectamente si una empresa es viable o no es viable. Y, lógicamente, está fuera totalmente de, del alcance de decisión de, de las empresas. El entorno económico. Imaginaros una empresa hace 10 años y, y actualmente pues Si esta empresa ofrece una serie de bienes eh, que han sido afectados por la crisis económica actual, pues, lógicamente sus beneficios, sus resultados, estarán gravemente dañados por esta situación de crisis eh, global. La tecnología y la información. Imaginaros, por ejemplo, una empresa de telefonía móvil como Nokia, que era líder del sector, pero un cambio en la tecnología... El paso del teléfono móvil al smartphone supone que esta empresa se queda totalmente desfasada y ha pasado a ser pues, la cuarta quinta empresa a nivel mundial, siendo la líder hace 10 años. O, o los cambios socioculturales, que por ejemplo también tienen que ver con, con el ejemplo de Nokia. El cambio en los gustos del cliente, el cambio de un teléfono móvil a que el cliente, quiera tener incorporado un GPS o su cuenta de correo electrónico en, en su móvil, este cambio de, de gusto por parte de, lo, de los consumidores implica que una empresa pasa de ser la líder a pasar a ser una empresa con un margen de, de negocio prácticamente residual. Fijaros, ya entraríamos en el análisis del, del entorno. Para ello, lo que vamos a definir sería, serán una serie de metodologías, una serie de, de, de formas de trabajo que nos permitirán analizar el entorno en el cual la empresa está operando. Por ejemplo, tenemos el análisis coyuntural. Como indica, como indica la misma palabra coyuntural, nos estaríamos refiriendo a un análisis del entorno a corto plazo. Este análisis a corto plazo... Eh, por norma general, suele estar basada en las variables que indicamos a continuación. No obstante, puede existir, dependiendo de las necesidades de la empresa, mmm, variables totalmente diferentes. Como, como hemos eh, indicado, eh, la finalidad última de la información financiera es generar la información que el usuario necesita, la que es relevante para el usuario. Entonces, las variables que nosotros decidamos tomar serán las variables que le interesen al usuario, o las variables que más, puedan, que más puedan tener una representatividad. Estas son las que de forma global más pueden interesar a un individuo, pero en el caso de un análisis un poco más específico o más eh, personalizado, pues lógicamente podrían ser totalmente diferentes. Aquí tenéis, por ejemplo, la inflación. La inflación es muy, muy importante porque nos indica eh, cómo va a ser eh, el patrón de consumo de, del, del, del individuo, de, del consumidor. Si la inflación es muy alta, el consumidor tendrá que consumir hoy porque mañana le será mucho más caro consumir el mismo bien. Pero si la inflación es muy baja o es negativa, pues el, el precio estará decreciendo y por lo tanto el, el usuario aplazará todo lo posible esa compra de un bien. Porque claro, si hoy es más caro que mañana y hoy no lo necesito, pues me espero a mañana. Eh, los tipos de interés. Eh, no todas las compras pueden ser compras en metálico, muchos clientes mmm, utilizan la, el método de, del pago a crédito, por lo tanto será fundamental cuáles son los tipos de interés que existen, o imaginaros la compra, de, la compra de un piso, la necesidad de firmar una hipoteca, pues dependiendo del tipo de interés de la hipoteca, nos encontraremos con, con una mayor o menor accesibilidad por parte de, del posible usuario al crédito, los costes salariales la política de, del Banco Central Europeo, en el caso de, de España, podrá ser cualquier Banco Central. ¿Por qué? Porque la política monetaria del, del Banco Central es la que determina los tipos de, los tipos de interés que son aplicables en, en cada país. La balanza de pagos. ¿Cuál es la situación que presenta el, el país eh, respecto a sus ventas al exterior y sus importaciones desde el exterior? O la política fiscal. Nunca os olvidéis de, de, del, pago de, del pago de los impuestos. Otra metodología diferente sería el análisis estructural. Este análisis lo que hace es estudiar una serie de variables que se consideran básicas de cara al crecimiento económico. En este caso hablaríamos del Producto Interior Bruto, de cuál es la situación del país respecto al exterior, cuáles son sus, sus exportaciones, el consumo privado, cuál es el, la tasa de consumo que está eh, existiendo en este momento por parte de, de, los distintos, de los distintos usuarios de un mercado, los clientes de un mercado, si están consumiendo mucho, si están consumiendo poco, si están consumiendo un producto cíclico, un producto contracíclico, de cuál es eh, la inversión, o por ejemplo, también puede ser importante la tasa de ahorro. La tasa de ahorro es muy, muy interesante, eh, para relacionar eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que está haciendo la gente cuando, cuando gana su. cuando cobra su salario, lo destina al consumo. O por, lo con, o por contra lo está, lo está enviando al banco pues eh, si existe, si existe un, una inversión un, en, en cuentas corrientes en depósitos pues por ejemplo sería una señal de que el, de que, de que el, el usuario medio, el usuario tipo eh, no tiene mucha confianza en, en, el, en, en el entorno y prefiere ahorrar antes que consumir. O el sector público, cuál es eh, la inversión, por ejemplo, que está realizando el sector público. ¿Cuál es eh, En España, por ejemplo, podríamos hablar de la política de austeridad, la política de, re, de recortes en, en servicios públicos del, de, de la, de, del sector público, a nivel comarcal, a nivel regional, a nivel nacional. O una tercera metodología sería el análisis top-down. El análisis top-down, como su mismo nombre indica, va desde una esfera eh, global prácticamente, desde una esfera que lo embarque todo, hacia un, un, una visión interna de la propia empresa que estamos analizando. Entonces partiríamos desde, desde la parte top, desde la parte eh, del análisis de la economía mundial cuál es el crecimiento que está existiendo a nivel mundial, eh, cómo es, están comportándose las distintas áreas económicas, Asia, Europa, Sudamérica... Luego entraríamos a, a la economía, en el caso español, a la economía europea. ¿Cuál es la situación que existe ahora mismo en Europa? Pues Lógicamente, la situación en Europa no tiene nada que ver con la que puede existir ahora mismo en Asia o en, o en Sudamérica. Es, Europa vive una situación de crisis, solamente Alemania se encuentra en una situación un poco mejor y, por lo tanto, todas las variables que hemos comentado antes a nivel coyuntural o a nivel estructural pues presentarán una serie de, de variables, una serie de, de, de valores específicos para la economía europea. Bajamos un nuevo nivel y ya entramos dentro de la economía española. Eh, la economía española, pues cuál es el Producto Interior Bruto, cómo se están comportando las importaciones y las exportaciones, cuál es la inflación. De este ámbito de la economía española como un global, entraríamos en el sector en el que opera la empresa. Eh, eh, los productos que se están vendiendo en este sector son cíclicos, son contracíclicos, les afecta mucho la crisis, están, están con, con una inflación alta, baja... Una vez que hemos analizado el, el entorno, ya pasamos a, a la empresa. El, el, pasamos del sector, del mercado en el que opera la empresa, a la propia empresa. Analizaríamos la empresa eh, de forma global y luego pormenorizando, por, por ejemplo, por operaciones, por áreas, por departamentos. Eh, el, en, en este punto ya lo que vamos a hacer es entrar dentro de, del análisis eh, financiero. Eh, de, los, de, los distintos, de, los distintos, de las distintas cuentas que nos encontramos en los estados financieros, la información que nosotros utilizaremos mayormente para, nuestros, para nuestro análisis financiero serán aquellos que provengan tanto del balance como de la cuenta de pérdidas y ganancias. Son, lo, son los más habituales. Recordamos de, de la contabilidad. Eh, el balance es una foto fija que me indica dónde está invirtiendo la empresa y cuáles son los medios por los que obtiene eh, los fondos para invertir. Eh, esta, esta imagen que nos ofrece el balance es una imagen a un tiempo determinado, a un día concreto, es por lo tanto una foto fija. Solamente nos indica cuál es la situación en ese día. La cuenta de pérdidas y ganancias lo que hacen es reflejarme los, los ingresos y los gastos que se han ido produciendo eh, a lo largo del, del periodo y eh, en forma de cascada Partimos desde, los, partimos desde los ingresos y vamos, y vamos sustrayendo los distintos gastos que se van produciendo a nivel operativo, a nivel financiero y vamos ajustando con algunos valores como pueden ser las depreciaciones, las amortizaciones o los ingresos que se produzcan por, por, por inversiones financieras. Finalmente, eh, una vez que hemos analizado todas las operaciones habituales de la empresa, incluiríamos la, las operaciones que se realizan de forma extraordinaria como puede ser por ejemplo la venta de un camión, pues un camión que ha estado dentro de la empresa durante 15 o 20 años y finalmente se decide vender por su, precio, por su valor residual pues esta es una operación que no se hace de forma habitual, se ha hecho una vez cada 15 o 20 años. Eh, una vez que hemos delimitado el área de, de actuación que sería eh, utilizar sobre todo las variables que obtenemos del balance y de la cuenta de pérdidas de ganancia, y ganancias, lo que haríamos sería eh, analizar eh, en tres áreas diferentes eh, la, la posi los posibles ámbitos del análisis financiero. Primeramente, un análisis de la rentabilidad, que es, eh, lo que hace es referencia al resultado que obtendrían los inversores al realizar un, una inversión. El análisis del riesgo, que sería la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a las obligaciones que tiene contraídas, a sus obligaciones y a sus deudas, todos los pagos que tiene que devolver, eh, todos esos los pagos que tiene que efectuar, ya sea en el corto plazo o en el largo plazo. Y finalmente, el análisis de la fuente y la utilización de, de los fondos. Lo que hacemos es analizar cuál es el origen de, lo, de los fondos y, y a qué se están destinando. Fijaros, este último punto lo que hace es vincular la parte del patrimonio neto y del pasivo del, del balance vincularla con la izquierda, los fondos que, que obtiene la empresa y dónde están siendo invertidos. Existen diferentes técnicas para, para el análisis financiero. El análisis por comparativas, por porcentajes, por representaciones gráficas, por índices y por ratios. Aquí, lo, aquí vamos a dejar esta primera masterclass y en, en, la masterclass, en la masterclass 2 lo que haremos será entrar dentro de cada uno de ellos. Muchas gracias.